Nuevo y actualizado WhatsApp Plus En el cual vas a poder descargarlo aquí en la descripción del video totalmente gratis Este increíble WhatsApp trae funciones únicas Funciones de privacidad y seguridad las cuales no te puedes perder Recuerda el link está aquí abajito en la descripción del video Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones Para que no te pierdas ningún video en Tecnoaplice Tu canal favorito Una vez que te vas a la descripción del video Descargas el APK Te vas a los archivos y buscas la carpeta de Descargas o download Y procedes con la instalación de WhatsApp Plus Pero antes no se te olvide Guardar tu respectiva copia de seguridad En tu WhatsApp anterior Para que no se pierda ninguno de tus chats Ni conversaciones Procedes con la instalación Yo le voy a cancelar porque la tengo previamente instalada Y ya he iniciado sesión Para que puedas chequear el WhatsApp Plus En su última versión el cual está épico en el apartado de configuraciones contamos lo que es privacidad y seguridad como congelar última vez anti ver, anti -ver view que es lo que es la, la opción para ver ilimitadamente la vista única vas a poder habilitar etiqueta de reenvío ocultar ver estados antiminar estados ocultar lo que es el botón de estados contamos también con lo que es eliminar mensajes mostrar los tics azules después de responder y lo que más te gusta a ti la seguridad de guardar WhatsApp, ya sea con un código PIN, ya sea con un bloqueo de patrón, ya sea con el bloqueo de huellas dactilares, si tu celular lo permite. También contamos con seguridades lo que es universal para los colores, para el estilo, para la copia de seguridad, para lo que es la pantalla principal. Contamos la configuración de barra superior, las filas, los estados, la, el botón de acción flotante. Vas o a poder configurar absolutamente todo lo de WhatsApp. Te voy a enseñar cómo aplicar un tema te vas al apartado de temas y busca aquí donde dice descargar temas y aquí te va a encontrar una serie de temas totalmente gratis los cuales vas a poder descargar de inmediato por ejemplo si te gustó este de aquí es instalar y das en aceptar Como esperas la descarga se va a reiniciar nuestro whatsapp y va a quedar de esta manera tan épica así que no se te olvide que aquí abajito en la descripción del video está el link de whatsapp plus en su última versión, así que mis amigos no te olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video así que nos vemos en un próximo video, tutorial